Bienvenidas y bienvenidos al evento en directo del NUC eh, Diseña tu proyecto educativo con Scratch Yo soy Diego Maté, soy el autor y el facilitador, el facilitador del curso y lógicamente el que va a llevar a cabo este evento en directo Espero que estéis disfrutando del curso, que os esté sirviendo, que os esté resultando útil Estoy viendo vuestros proyectos y bueno, colgando muchos de ellos en el tablón de Pinterest y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien Viendo pues, vuestros apor vuestras aportaciones, todos vuestros trabajos la verdad es que está siendo muy interesante. En este evento en directo, lo que vamos a ver es cómo llevar Scratch al aula. Es decir, cómo nosotros, como docentes, podemos implementar Scratch en el aula. Sobre todo implementarlo para que nuestro alumnado empiece a programar. No utilizar Scratch para crear yo un programa y utilizarlo con mis alumnos, sino eh, directamente que sean mis alumnos los que se introduzcan en el mundo de la programación, que es, digamos, la la base que tiene Scratch. Es decir, que hasta los más pequeños empiecen a programar de una manera divertida y, una, y de una manera sencilla. Bueno, vais a ver que a lo largo de este, de este directo haré referencia en determinados momentos tanto a los contenidos que tenéis en el curso como a contenidos de mi canal de YouTube, El Rincón de Primaria. Entonces, bueno, pues en el caso de que, de que no lo conozcáis o de que no vengáis del curso, sino que os hayáis incorporado directamente al, al directo del INTEF, sin haber pasado por el curso que ofrece el INTEF, pues es algo que, que debéis tener presente. Así que nada, sin más dilación, vamos a ponernos a ello. Bueno, eh, aquí estamos en, en la pantalla de Scratch. Y lo primero que deberíamos hacer antes de, de ponernos a programar es asegurarnos de que todo nuestro alumnado tiene cuenta en Scratch. Para ello, una forma es que cada uno se la cree de manera personal. Pero es muchísimo más recomendable utilizar esta opción que tenemos aquí, que es para educadores. Si pinchamos, nos lleva a una pantalla en la que básicamente nos explica que nosotros, como educadores, podemos solicitar una cuenta de educador. ¿Qué nos va a permitir esta cuenta de educador? Bueno, pues lo que nos va a permitir es crear y gestionar cuentas de alumno. Si bajamos aquí abajo, vemos que nos dice solicitar una cuenta... Y, bueno, pues lo que habría que hacer es ir rellenando todos los pasos hasta que obtengamos la cuenta de educador, con la cual, insisto, luego vamos a poder crear cuentas para nuestro alumnado, cuentas que vamos a poder gestionar. Eh, es súper importante, por ejemplo, tener la posibilidad de cambiarles la contraseña. Sobre todo con los pequeños es muy habitual que olvidan su usuario o olvidan su contraseña y ahí vamos a estar nosotros pues para poder cambiarles esa contraseña y que, pues en su caso, la sesión no se quede en nada y que puedan estar estar programando. Tenéis un vídeo sobre esto tanto en el curso como en mi canal de YouTube. Entonces, pues bueno, no me voy a detener en esto porque yo creo que, que no merece demasiado la pena. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, pues hoy os voy a enseñar algunos de los proyectos que yo hago con mi alumnado cuando nos estamos iniciando en Scratch. Es decir, con alumnos que no tienen conocimientos o que prácticamente no tienen conocimientos de Scratch y, por tanto, yo voy a buscar que se familiaricen con la plataforma, que le vayan cogiendo el gusto y que poco a poco vayan avanzando sus conocimientos de programación para ir haciendo cada vez proyectos más complejos. Bueno, pues yo voy a comenzar creando uno. Esto lo suelo hacer yo en la primera sesión, el primer día. Primero creo con ellos las cuentas de educador. Yo suelo utilizar a través de enlace. Es decir, les facilito un enlace y ellos al acceder a ese enlace y automáticamente se están creando una cuenta de alumno en mi, en mi clase, digamos. Bueno, pues el primer proyecto que yo les suelo proponer, tras haberles enseñado un poco pues, lo que tenemos en Scratch, los objetos, el escenario, aquí los fondos, aquí lógicamente todos los bloques y aquí el espacio para arrastrar mis bloques, les propongo una actividad a la que yo llamo Animando Nuestro Nombre, que es bueno, una de las que muy típicas que suele proponer Scratch. Voy a cambiar el idioma a español España. Vale, ¿en qué consiste Animando Nuestro Nombre? Bueno, pues... Eh, os, voy a, os voy a contar lo que yo haría con mi alumnado. Eliminaríamos al gato e introduciríamos los cinco objetos, en este caso letras, que van a representar mi nombre. Y a cada letra yo le voy a añadir una animación diferente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, con esto vamos a conseguir que vayan trasteando, que vayan tocando un poco todo lo de Scratch. Simplemente el hecho de estar añadiendo objetos, de moverlos, de meter un fondo, etcétera. Pues ya es, ya es interesante para esta primera sesión en la cual tampoco vamos a buscar elaborar un producto final que sea fantástico, sino simplemente lo que vamos a buscar es que se familiaricen con el entorno. Por ejemplo, en la letra D, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer que yo la letra D la pueda controlar con las flechas del teclado. Vamos a iniciar, vamos a crear cuatro programas, uno para cada, para cada tecla, vamos a hacer algo muy, muy básico. Por tanto, vamos a venir a eventos, recordad que los eventos son... Eh, los bloques que inician un programa, todo programa se inicia con un evento, y nada, pues haríamos que al presionar tecla flecha derecha, la tecla D apunte hacia la derecha, apuntar en dirección 90, que es la tecla derecha, y se mueva 10 pasos. Es súper recomendable eh, invitarles a que cada vez que hagan un cambio en su programa que lo prueben. Un programador no coge programa durante tres horas y después prueba el resultado. Un programador va haciendo pequeños avances y probando cada uno de esos avances para asegurarse de, lo que, de que lo que está haciendo es correcto. En este caso, si presionamos la tecla flecha derecha, vemos que la D se mueve. Vale, pues ahora podríamos duplicar este programa y modificar la información, diciendo que al presionar flecha izquierda, apunte hacia la izquierda y se mueva. En este momento... Cuando lo hacemos, el alumnado ya va a observar que algo extraño sucede y que algo tenemos que hacer, puesto que en este caso particular no nos interesa que la D apunte hacia la derecha de forma física, puesto que deja de ser una D. Y bueno, pues es algo tan sencillo como venir a dirección y seleccionar la opción no rotar. Podríamos hacer lo mismo con las flechas arriba y abajo y podríamos mover la D hacia arriba y hacia abajo. Vamos a seguir con otra letra pues a esta letra vamos a añadirle un evento distinto. Por ejemplo, este evento podría ser al hacer clic en este objeto y lo que va a hacer esta letra no va a ser moverse en este caso, sino que en apariencia podemos decir, por ejemplo, que diga hola, soy la letra i. Y lo podemos probar. Lo podemos hacer en pantalla completa. Vemos que podemos mover la letra d en cualquier momento y a su vez presionar sobre la i y que hable durante dos segundos y diga pues lo que le hemos escrito. Esto aunque parezca algo muy simple para alumnos que nunca han probado la programación es súper gratificante porque están viendo que lo que ellos programan en un área de la pantalla se reproduce de forma completamente visual en el escenario. Bueno, vamos a la e. Este es un efecto que les suele gustar mucho. Eh, probamos otro evento, en este caso al hacer clic en bandera verde y vamos a utilizar desde apariencia, el bloque sumar al efecto color, podemos dejar el 25, ya veremos luego qué sucede al modificar este valor. Y ellos verán que al hacer clic en bandera verde, la E modifica su color. Y podemos decirles, pues, ¿y qué sucede si yo aquí pongo un bloque por, un bloque por siempre? Pues ellos probablemente os, os irán diciendo lo que creen que va a suceder, y en este caso sería que va a estar constantemente cambiando el color, el cambio de color va a ser más gradual si reducimos este número. Y probablemente os pregunten si podemos hacer esto en todas las letras, que evidentemente se puede hacer una a una o arrastrando esto a cada una de ellas. Por ejemplo, ahora mismo, si vamos a la letra I, la letra I ya tiene también ese programa. Bueno, pues ese es otro que podemos hacer. En la letra G podemos hacer algo. Eh, que implique movimiento, se les puede dar varias opciones, una opción sería, una opción muy simple por ejemplo, que al hacer clic en bandera verde, o oh no, vamos a cambiar el evento, vamos a hacer que al presionar la tecla G, podemos hacer que la G gire, tanto cada vez que presionamos en la G, la letra G va a girar, Nuevamente podemos invitar a nuestro alumnado a que prueben alguno de estos bloques, bien sea el repetir o bien sea el por siempre, para que vean que solamente con presionar una vez la letra G va a girar por sí sola constantemente. Yo a veces les suelo plantear que qué creen que va a suceder si yo hago que la letra G constantemente apunte hacia el puntero del ratón, que básicamente es que al presionar la tecla G, la G constantemente apunta hacia mí. Y luego le suelo preguntar que qué creen que va a suceder si además de apuntar yo le digo que se mueva y que constantemente esté apuntando hacia mí y constantemente moviéndose. De hecho, yo en estos casos lo que suelo hacer es escenificarlo en medio de la clase. Me pongo de pie, le digo a un alumno que vaya andando por la clase y yo le digo todo el rato voy a apuntar hacia ti y moverme. Y ellos rápidamente traducen que eso significa perseguir. Entonces yo si presiono la tecla G, pues ven que la G me persigue. Ya veis que es un programa súper sencillo y pues completamente inútil, pero que nos permite, pues como bien decía, familiarizarnos con la plataforma. Y con la letra O, pues podemos o bien, eh, voy a volver a la O, perdón, o bien por ejemplo que prueben los efectos de apariencia que tenemos aquí, pixelar, remolino, mosaico, etcétera, etcétera. O hacer algo más complejo. Yo alguna vez también les digo, mirad, voy a hacer un programa un poquito más complejo y a ver qué creéis que va a suceder si yo digo que por siempre, si estoy tocando, bueno, realmente, si la letra O está tocando el puntero del ratón, que piense, me haces cosquillas. Eh, programa que se va a iniciar con el evento al hacer clic en bandera verde. Bueno, pues... Vamos a ver que en cuanto yo paso el puntero del ratón por la O, la O piensa, me haces cosquillas. Lo piensa durante dos segundos y finaliza. Bueno, pues esta es una propuesta eh, que yo suelo hacer para esa primera sesión en la cual dedicamos un ratillo a crear las cuentas de Scratch y otro rato a, a familiarizarnos, como os decía, con el entorno. Si estáis con un alumnado pequeño, disponéis de poco tiempo y dedicáis una única sesión simplemente a crear las cuentas, pues esto lo podéis dejar para una segunda sesión o incluso pasar directamente al próximo programa que os voy a explicar. Eso ya como, como vosotros lo veáis, todo depende un poco de la edad del alumnado y de los conocimientos previos, lógicamente, que tengan de la plataforma. Bueno, pues esta sería una idea, ¿vale? Como os decía, la D se mueve, la I al pinchar en ella habla, la G nos persigue, la O dice que la hacemos cosquillas cuando la tocamos, pues esto podría ser un animando nuestro nombre. Bueno, pues eh, dicho esto, pasamos al segundo programa. Voy a crear un proyecto y este proyecto ya va a ser eh, algo, algo más útil. Lo primero que vamos a hacer en este segundo proyecto, en el cual básicamente vamos a hablar de nuestros hobbies, es decir, va a ser como un proyecto interactivo en el cual nos vamos a presentar a nosotros mismos y vamos a hablar de nuestras aficiones, de nuestros hobbies, de nuestros intereses, de nuestra rutina diaria, un poco cada uno de lo que quiera. Vamos a seleccionar a un personaje que nos va a representar, puede ser pues cualquiera, por ejemplo Devin, y lo vamos a colocar en un fondo. Que sea, por ejemplo, una habitación. Vale, en esta habitación vamos a colocar objetos. Cuando yo hablo de objetos, eh, no me refiero a esta, este radiocassette, por ejemplo, esta cama, porque eso no son objetos como tal dentro de lo que es Scratch. Eso es parte del escenario, parte del fondo. Objetos son lo que yo voy a añadir de aquí. Ya veis que dice, elige un objeto. Bueno, pues yo voy a colocar objetos que representen las aficiones de Devin. Por ejemplo, puedo añadir... Eh, una manzana, para decir que me gusta la comida saludable. Puedo reducir el tamaño de la manzana. Vamos a colocar en esta estantería. Puedo añadir también algo relacionado con deportes, por ejemplo, un balón de baloncesto, que lo vamos a colocar aquí. El balón de baloncesto, pues bueno, para hablar de que me gusta practicar deportes, o bueno, pues en concreto el baloncesto. Y podemos añadir también, por ejemplo, un oso. Quizás demasiado grande, lo vamos a hacer más pequeño. Para decir que estoy muy interesado en el mundo animal, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este programa lo primero que deberíamos hacer es que nuestro personaje principal haga una presentación y diga en qué consiste esto. Para ello, eh, yo recomiendo utilizar el evento al hacer clic en bandera verde. Y nuestro personaje va a hablar, como va, como va a decir algo relativamente largo, en lugar de escribir todo en un mismo bocadillo, para que no salga un bocadillo muy grande, yo lo que recomiendo es añadir varios bloques. En uno que pueda decir, hola, soy Diego. En otro puedo decir, voy a hablarte sobre mí. Este puede durar tres segundos, si lo consideráis oportuno, puesto que es un poco más largo. Bueno, esto ya es, como os decía, ir probando y valorar a ver si da tiempo a leer lo que estamos escribiendo. Y esto que os estoy contando a vosotros es algo que hay que comunicar a nuestro alumnado. Ellos deben decidir cuánto tiempo dejar cada bocadillo. Y podríamos decir haz clic sobre los objetos de alrededor, por ejemplo. Bueno, pues una vez dicho esto vamos a programar cada uno de estos objetos. Por ejemplo, en la manzana vamos a decir que al hacer clic en este objeto vais a ver que este programa es muy sencillo y muy accesible para, para cualquier alumno que se, esté, que se esté iniciando en el mundo de Scratch. Me gusta la Comida saludable. Probamos y vemos que la manzana dice me gusta la comida saludable. Voy a ir al balón de baloncesto. Voy a hacer otro bocadillo que diga mi deporte favorito. Es el baloncesto. Esto quizá durante más de dos segundos. Lo podemos dejar tres o incluso cuatro. Y es muy probable que en este punto eh, haya algún alumno que os pregunte que cómo se podría hacer para que cuando hagamos nosotros clic en la manzana sea nuestro personaje principal quien hable y no que sea la manzana quien hable, porque es cierto que tiene muy poco sentido que sea un objeto el que esté hablando. Bueno, pues en este caso hay dos opciones y esto nos va a introducir, nos va a permitir... Eh, presentarles un nuevo evento que va a ser cuando el fondo cambia o el tema de los mensajes. Os voy a enseñar el tema de los mensajes y luego voy a enseñar el cuando el fondo cambia. Bueno, si quisiéramos hacerlo por medio de mensajes lo podríamos hacer de la siguiente manera. El balón de baloncesto voy a cortar esto para tenerlo en el portapapeles no va a hablar cuando hagamos clic sobre él, sino que va a enviar un mensaje. Estos mensajes son ocultos estos mensajes no se ven en la pantalla de scratch la función de estos mensajes es Comunicarse con otros objetos. Entonces, si yo a este mensaje lo llamo, por ejemplo, baloncesto, le podemos poner cualquier nombre, pero bueno, me conviene ponerle un nombre que a mí me permita saber de qué mensaje hablamos. Pues ahora yo vuelvo a mi personaje y le digo que al recibir baloncesto, diga todo esto. Repito cuál es el funcionamiento. En el, en el balón de baloncesto, al hacer clic en este objeto, se envía un mensaje, un mensaje que no aparece en la, un, en la pantalla, un mensaje como si fuera un mensaje de radio, para que os hagáis una idea, por ondas. Y mi personaje al recibir ese mensaje va a reaccionar y va a hablar. Lo probamos y ahora al hacer clic aquí, quien abre es mi personaje. Y dice mi deporte favorito es el baloncesto. Podríamos hacer lo mismo con la manzana. Lo corto. Le digo enviar un mensaje, en este caso envío un mensaje distinto. Por ejemplo... Manzana Y voy aquí a mi personaje y añado otro programa en el que le explique que al recibir manzana diga esto. Y vais a ver que nuevamente funciona perfectamente. Bueno, pues esta sería una opción. Otra opción sería la siguiente. Mirad, podemos hacer que al hacer clic en la manzana, en lugar de enviar un mensaje, se cambie el fondo. Para ello yo necesito tener varios fondos. Entonces voy a escenario, fondos, voy a eliminar este fondo blanco que no me interesa y voy a, voy a añadir otro fondo. Yo creo que había por aquí un frigorífico que me puede venir, que ni pintado, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre aquí. Vale, pues puedo utilizar este fondo para que cuando hagamos clic en la manzana cambiemos el fondo a eh, frigorífico, refrigerator. Claro, eh, yo ahora si le doy a la bandera verde no comienzo en la habitación. Entonces, yo debo explicar a mi personaje principal que al hacer clic en bandera verde, antes de ponerse a hablar, cambia el fondo a habitación. O también podríamos crear otro programa paralelo que se inicie también con la bandera verde y que cambie el fondo a habitación. Bueno, pues ahora al hacer clic aquí, mi personaje hablaría y cuando yo haga clic en la manzana, la manzana va a cambiar de fondo, como le he puesto aquí. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, pues yo le voy a decir a mi personaje principal que va a decir me gusta la comida saludable, no cuando reciba manzana, porque ya no va a recibir manzana, sino cuando el fondo cambia. Refrigerator. Y ya lo tenemos. Yo hago clic en manzana. El fondo cambia y como el fondo ha cambiado, y aquí tenemos este, este evento, cuando el fondo cambia, toca hablar, pues nuestro personaje habla. ¿Qué nos pueden preguntar eh, algunos alumnos quizá algo más avanzados? Y esto ya pues sería complicar un poco las cosas. Bueno, lo primero, ¿cómo volvemos al fondo principal? Una opción sería darle a la bandera verde, pero otra vez mi personaje se va a poner a hablar. Bueno, pues le puedo decir que después de estos tres segundos hablando, volvamos a cambiar el fondo aquí. Y vais a ver que, tras hablar, volvemos a la habitación. Pero además, otro problema que tenemos es que en este frigorífico pinta bastante poco el oso y pinta bastante poco el balón de baloncesto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos venir a estos dos y explicarles que... Esto ya sería rizar un poco el rizo para una segunda sesión. Pero bueno, si veis que algunos tiran bastante y que son capaces de llegar a este nivel de complejidad, nunca está de más explicarlo. No necesariamente toda la clase, pero sí a aquellos alumnos que sean más avanzados. Bueno, pues al balón de baloncesto le podemos explicar, mira, cuando el fondo cambia al frigorífico no debes mostrarte, por tanto te vas a esconder. Y cuando el fondo cambia la habitación, aquí sí te vas a mostrar. Voy a pasar esto mismo también al oso. Y ahora vais a ver que cuando yo haga clic en la manzana... Se va a cambiar el fondo y van a pasar bastantes cosas al cambiarse el fondo. Una, que mi personaje principal, cuando el fondo cambie, va a hablar durante tres segundos. Dos, que el balón de baloncesto se va a esconder. Y tres, que el oso se va a esconder. A ver, vamos a probarlo. Cambia el fondo, se han escondido ambos objetos y al volver vuelven a mostrarse. ¿Por qué vuelven a mostrarse? puesto que hemos puesto este otro programa, que cuando el fondo cambia habitación... Se muestre. Y así podríamos hacer con la manzana y con todos estos. Bueno, pues esta sería una segunda propuesta. Voy a ver si estáis comentando algo en los comentarios, por si hubiera que responder. ¿Cómo puedo trabajar el arte desde scratch? Eh, hombre, yo tengo, por ejemplo, un, un programa en mi canal de YouTube que se llama Escritura Especular, que, que es bastante curioso porque una vez que se programa luego se puede dibujar. Pero hay muchos proyectos de arte. Hoy no tenía pensado mostraros ninguno, pero, pero sí que existen y se pueden hacer muchos con esta herramienta, con esta extensión que es lápiz. Esta es bastante útil para hacer que los objetos, a medida que se muevan, pinten sobre, sobre el fondo. Hay un montón de, de proyectos de este estilo que son bastante chulos. Eh, a ver, qué buena ayuda con estas explicaciones. Esperemos ponerlo en práctica ya mismo. El entorno es muy intuitivo. La explicación del docente es imprescindible, desde luego. Saludos desde México. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, otro proyecto que se podría hacer. Este lo voy a explicar bueno, un poquito a medias porque está bastante vinculado al tema de los mensajes. Si en el proyecto anterior no hemos explicado... Eh, en los eventos, el tema de al recibir mensaje y enviar mensaje, que es algo tremendamente útil en, extra, en Scratch, podemos proponerles un programa en el, que, en el cual hagan una conversación entre dos personajes. Esta conversación entre dos personajes puede ser de tema libre o si queréis trabajar algún tema en particular, podéis hacer que conversen sobre ese tema en particular. Es más, un personaje puede ser un profesor y el otro personaje será un alumno y que el profesor le esté haciendo preguntas sobre una determinada materia y el alumno respondiendo. Se podría hacer así. Mira, Vamos a añadir dos personajes, uno y eh, dos, por ejemplo. Si queréis que se miren, lo que podéis hacer, mirad, es que como tiene una pose más de profesor, vamos a poner el profesor a la izquierda. Si queréis que se miren, podéis coger a este personaje en dirección, le ponéis apuntando hacia la izquierda y en este caso el no rotar no nos sirve, porque claro, se va a quedar igual. Habría que coger la opción izquierda-derecha. Bueno, los tenemos mirándose uno a otro. Voy a poner este aquí. ¿Cómo iniciamos la conversación? Bueno, pues nuestro personaje va a iniciar la conversación nuevamente con bandera verde. Voy a hacer una conversación simple. Hola, ¿cómo te encuentras? Y ahora hay dos opciones. Eh, hay gente que lo que hace es que este personaje espere dos segundos al principio y después hable. ¿Por qué dos segundos? Puesto que este personaje tarda dos segundos en hablar, entonces estaría bien coordinado. Si este personaje empieza a hablar ahora, va a empezar a hablar justo cuando este personaje haya acabado de hablar. Lo que pasa que eso es, es un problema, porque cuando has creado una conversación muy larga, a nada que modifiques aquí un número, puesto que consideres que esto en dos segundos no da tiempo a leerlo, ya automáticamente has modificado ya todos los tiempos y ya no te va a encajar nada. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Y de paso... Aprendemos a usar los mensajes. Bueno, pues sería la siguiente forma. En lugar de iniciar esto al hacer clic en bandera verde, este personaje en el momento en que acabe de hablar va a enviar un mensaje. Que el mensaje puede ser uno. Ya está. No hace falta que sea más. Y eh, su compañero al recibir uno va a responder, pues no me encuentro demasiado bien. Unos tres segundos y vais a ver que yo al hacer clic a bandera verde, este personaje habla y al acabar de hablar envía un mensaje a este para que reaccione. Y podríamos seguir así. Este personaje ahora le podemos decir, bueno, ¿has acabado de hablar? Pues envía un mensaje que sea distinto lógicamente, por ejemplo, 2. Y ahora vengo a este personaje y le digo, cuando recibas dos, es decir, cuando él haya acabado de hablar, vuelves a hablar tú. ¿Qué te pasa exactamente? Conviene probarlo. Vamos a ver qué tal va. Hola, ¿cómo te encuentras? Pues no me encuentro demasiado bien. ¿Qué te pasa exactamente? Bueno, y así podríamos seguir. Ahora le haríamos enviar 3. Esto va con números, con letras, como os dé la gana. Y nuestro personaje, al recibir 3, pues responderá. Por ejemplo, he pasado mala noche. Y así tendríamos la conversación. Esta conversación, insisto, es un proyecto que permite tratar cualquier tema de cualquier asignatura, puesto que podéis orientar la conversación en lo que vosotros queráis. Si, por ejemplo, estáis tratando el inglés, pues podéis estar trabajando el pasado, el presente continuo, todo depende en función del de tipo de conversación que, que pidáis que tengan. Y además favorece obviamente la creatividad del alumnado, porque cada uno puede llevar la conversación por donde quiera dentro de las directrices que el maestro el ha dado. Bueno, este es un proyecto que es bastante interesante y que se puede hacer bastante largo, lógicamente incluso con tres, cuatro personajes. O sea, se puede hacer una conversación, un diálogo mucho más, mucho más amplio. Bueno, pues eh, dicho esto, el siguiente proyecto que yo, que yo suelo proponer es el proyecto de preguntas y respuestas. Eh, no me voy a tener absolutamente en este porque es el vídeo que tenéis como ejemplo para crear un proyecto en el, en el curso. Por tanto, pues no tiene ningún sentido que lo vuelva a explicar porque la mayoría de vosotros y vosotras ya lo habéis hecho. Y también está en mi canal de YouTube. Se llama Juego de Preguntas y Respuestas. Entonces lo, lo podéis encontrar y lo podéis poner en práctica. Ese tiene cierta similitud a este. Hay un profesor que nos va haciendo preguntas lo que pasa es que es el usuario, digamos el jugador, la persona que está jugando a ese juego, el que tiene que responder. Pueden ser, pueden ser preguntas de verdadero y falso, pueden ser operaciones matemáticas y que el jugador tenga que escribir y, eh, la respuesta correcta. Pueden ser de sí o no, pueden ser bueno, eh, múltiples. He visto otras que decían completa con el, con el tiempo verbal correcto y pues, el profesor decía una frase con un gap, con un, con un espacio. Y pues, tenía que completarlo el, el usuario, etcétera. Tiene múltiples, múltiples posibilidades. Y nada, os voy a enseñar un par de, de proyectos más. Estos van a ser un poquito más elaborados, tampoco demasiado, pero para que veáis eh, algo más el alcance que puede tener Scratch, que ni mucho menos va a ser esto el tope, porque, insisto, aquí lo que voy a hacer es enseñar proyectos de iniciación. Este proyecto, por ejemplo, el que os voy a enseñar ahora, que es de laberintos, que también lo tenéis en mi canal de YouTube. Y obviamente también en el, en el curso. Yo lo he usado en quinto de primaria en una, vamos a decir, como cuarto quinto proyecto. Es, de, es decir, después de haber hecho ya varios proyectos, varios proyectos que nos han llevado varias sesiones cada uno, pues como cuarto quinto proyecto podéis introducir un laberinto. Es un proyecto súper divertido, les encanta, eh, tiene infinitas posibilidades, se puede hacer muy complejo, se puede hacer muy simple, todo en función pues, de las características del alumnado. ¿Cómo lo haríamos? Pues mirad, eh, lo primero que vamos a hacer es añadir un personaje. Yo suelo coger un personaje que tenga una vista desde arriba, tipo este gato o tipo la cucaracha, donde está Beetle. este. Se puede hacer algo así, pero también se podría hacer con personajes que tengan esta posición. Yo voy a utilizar este y lo voy a programar para moverlo con las flechas del teclado. Se podría mover con las flechas del teclado del mismo modo que hemos configurado la letra D al principio del, de este evento, pero os voy a enseñar una forma que es algo mejor puesto que los movimientos son más fluidos, son unos movimientos algo más suaves que los que se originan cuando utilizamos eh, el evento que os he enseñado anteriormente, al presionar tecla, flecha derecha, etcétera, etcétera. Mirad, esto consiste en lo siguiente, voy a hacer que al hacer clic en bandera verde por siempre, por siempre indica que va a haber un programa que constantemente va a estar comprobando ¿Qué tecla presionamos? Y en función de la tecla que presionemos va a reaccionar. Es muy similar a lo que hemos hecho antes, pero esto funciona de una manera mucho más fluida. Entonces, sería tan sencillo como esto. Por siempre, si tecla flecha derecha presionada, y aquí introducimos exactamente lo que hemos puesto antes. Apuntar hacia la derecha y mover. 10 pasos, pues, si consideres que es mucho, ponemos 5. Y esto con todas. Lo voy a hacer con todas para que lo veáis. De hecho, mirad, es más fácil casi hacerlo así. Clic derecho para duplicar todo esto y lo meto aquí. Cuidado, no lo apiléis de esta forma porque no va a funcionar. ¿Vale? Cada una de estas condiciones tiene que ser independiente de la otra. Ahora ponemos flecha izquierda, apuntar hacia la izquierda. Bueno, esto lo voy a hacer rápido para no perder mucho tiempo. Flecha arriba, apuntar hacia arriba y mover y flecha abajo, apuntar hacia abajo y mover. Lo hago un poco más pequeño para que veáis un poco la idea. Y lo probamos, como os he dicho, fundamental probarlo. Hago clic en la bandera verde y ya veis que lo puedo mover. De hecho, si presiono dos flechas a la vez, veis que se mueve en diagonal. No apunta en diagonal, pero se mueve en diagonal. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con, con este programa? Bueno, realmente habría otra cosa que se podría hacer, que es que con flecha derecha gire hacia la derecha, con flecha izquierda gire hacia la izquierda, con flecha arriba que se mueva hacia adelante y con flecha abajo que se mueva hacia atrás, que sería un número negativo. Y en este caso no tendríamos que utilizar el apuntar en dirección. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Cuál sería el segundo paso en este programa? Bueno, pues sería venir a fondos, y en este fondo pintar nuestro laberinto. Algo muy recomendable, lo voy a hacer con líneas, algo muy recomendable para hacer líneas perfectamente rectas, porque ya veis que es difícil que sea completamente recta, es mantener la, la tecla Mayus presionada. No el bloqueo de mayúsculas, sino la tecla Mayus o Shift, justo la que tenéis encima de la tecla Control. Vais a ver que si la mantengo presionada, la tecla me sale perfectamente recta o... En una dirección de 45 grados o completamente horizontal. Bueno, pues con esto puedo crear un laberinto. Voy a hacer algo muy sencillo, tampoco vamos a complicarnos aquí demasiado. A ver, podemos hacerle así. Y lógicamente para que quepa, pues vamos a venir y le vamos a reducir notablemente el tamaño. Por ejemplo, igual me he pasado 30 Vale, eh, esto tiene de momento varios problemas. Esto que veis aquí, aunque parezcan paredes, ahora mismo no son paredes, es pintura sobre el fondo, pero obviamente puedo traspasarla sin problema. Por tanto, nosotros deberemos configurar a nuestro escarabajo para que dos opciones. Una, que cuando toque una de las paredes vuelva al principio, que eso se haría de la siguiente manera. Le pondríamos un si como las paredes son negras pues vamos a decir que si está tocando el color negro ya veis que esta condición es independiente pero nuestro programa, nuestro por siempre constantemente está comprobando si se cumple alguna de esas condiciones pues esta herramienta nos permite seleccionar colores desde la pantalla no sé si lo conocíais pero bueno, a ver una opción sería poner el negro aquí pero imaginad que aquí habéis puesto un morado que es difícil de, de ver y tendréis que memorizar los parámetros que habéis puesto en fondos. Bueno, pues es mucho más sencillo. Con esta herramienta, pincho sobre el negro y ya veis que ya tengo el negro. Y lo que os decía, quiero que al tocar el color negro mi escarabajo vuelva al principio. Para que vuelva al principio, debo saber cuáles son las coordenadas de esto. Entonces, yo recomiendo colocar aquí el escarabajo y ahora aquí nos fijamos. Vemos que es x-203 y 148, que seguramente ya se haya actualizado aquí. De hecho, aquí está actualizado. Y lo colocamos. También sería buena idea, imaginad que la escala abajo ahora está aquí, que al principio del juego, cuando hacemos clic en bandera verde, se coloque en esa ubicación, en esta misma. Bueno, yo puedo hacer un programa paralelo que al hacer clic en bandera verde se coloque o colocar este bloque aquí al principio, antes del por siempre. Bueno, le doy a la bandera verde y vais a ver que en cuanto toque el color negro, vuelve arriba. ¿Lo veis? Si toco el color negro, vuelvo arriba. Otra propuesta. Puede ser que no quiera volver arriba, simplemente quiera que no traspase las paredes. Bueno, pues eso se haría de una forma un pelín más compleja. Hay algunos, algunos profes que para hacerlo de manera simple os recomendarían esto. Si estás tocando el color negro, retrocede los pasos que has avanzado. Como esto se hace automáticamente, vais a ver que no se puede pasar. Si yo pongo un menos 5, va a suceder que cuando yo toque el color negro automáticamente esos cinco pasos que he avanzado para tocar el color negro se retroceden, pero no es visible a la vista. Ya veis que no puedo pasar. Lo intento, no puedo pasar. Lo que pasa es que colocando esto aquí, claro, recordad que yo puedo presionar dos teclas a la vez. Si presiono dos teclas a la vez, puede ser, como veis, que lo atraviese, porque estoy avanzando 10 pasos realmente. ¿Cómo se evita esto? Bueno, pues voy a colocar esta condición Dentro de cada una de estas condiciones. Es decir, si estoy presionando la tecla flecha derecha y toco el color negro, lo retrocedo. Pero también si estoy tocando la flecha izquierda y toco el color negro, retrocedo. Voy a mover esto. Y también si estoy tocando la flecha, la tecla, perdón, flecha arriba. ¿Veis? Dentro de esta condición meto otra distinta. Y tocando el color negro, retrocedo. Y así. Esto sería la forma de solventar ese problema, ahora es imposible atravesarlas, ¿vale? Y ya veis que el funcionamiento es perfecto. Bueno, pues esta ha sido una forma de hacer el laberinto. ¿Cómo hacemos el fin del laberinto? Porque claro, sí, eh, yo puedo elaborar un laberinto todo lo complejo que quiera, pero bueno, si sí, llego aquí, ¿y qué pasa? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que nuestro personaje tenga que coger algo. Por ejemplo, ¿qué puedo coger? Pues un diamante, que aquí lo llaman crystal. Este. Puedo hacer que tenga que coger este diamante. ¿Cómo lo configuro? Pues también desde el escarabajo. Vamos a añadir otra condición. Ya veis que esto se basa en utilizar condiciones. ¿vale? Vamos a añadir aquí debajo otra condición más. Esto sería por hacer el programa complejo, insisto. Si preferís hacerlo con... Con los cuatro bloquecitos que os he explicado anteriormente sería más sencillo. Aquí vamos a añadir otra condición que sea, si estamos tocando Crystal, pues podemos hacer mil cosas. Por ejemplo, cambiar al siguiente fondo. El siguiente fondo puede ser un fondo en el que diga has ganado o el siguiente fondo puede ser el nivel 2. Vamos a hacer otro nivel, no lo voy a hacer excesivamente complicado, ¿eh? Bueno, pues este sería el fondo 1, fondo 2 y claro, ya nos vemos en un problema, cuando le doy a la bandera verde no empiezo en el fondo 1. Bueno, pues aquí, en este programita que habíamos puesto en el escarabajo, podemos hacer que al hacer clic en bandera verde, además de mandar el escarabajo a la esquina superior izquierda, cambiemos el fondo a fondo 1 y así, cuando yo haga clic aquí, empiezo en el fondo 1. Y programo finalmente mi cristal. ¿Qué voy a hacer? Que si estoy tocando el cristal, pase al siguiente fondo. Esto también tiene un problema, el cual vais a ver. Bueno, voy a hacer una trampa. Esto, lógicamente puedo hacer esta trampa en el modo de edición. Si estoy aquí, yo no puedo arrastrar el escarabajo. Bueno, eh, fijaos. ¿Qué está sucediendo? Supongo que veréis la vibración de la pantalla que está constantemente cambiando de fondo. Claro, mi programa está actuando. Me dice, si tocando cristal, siguiente fondo. Como constantemente estoy tocando el cristal, constantemente está cambiando de fondo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es que el escarabajo, después de tocar el cristal, vuelva a su posición inicial. ¿Vale? Que su posición inicial, si queréis copiar exactamente, era menos 203, 148. Ponemos aquí. Para que sea exactamente la misma, menos 203, 148. Lo probamos. Y ahora al tocar el cristal, como después de tocar el cristal cambia de fondo, pero vuelve a esta posición, ya no estoy tocando el cristal. Por tanto, ya estoy en el nivel 2. Y así se podría hacer con muchísimos niveles. Claro, ¿qué pasa si toco el cristal? Paso al siguiente fondo. ¿Cuál es el siguiente fondo después del 2? Vuelve a ser el 1. Si quisierais ponerle un final al juego, podría ser algo tan sencillo como esto. Mirad, le ponéis party y ya simplemente sería lo siguiente. Voy a volver a hacer la trampa. que Cuando cambiemos aquí, o bien se esconde el escarabajo o bien se detenga todo este programa. Si quiero esconder el escarabajo, pues pongo un programa que sea... Cuando el fondo cambia Party, esconder. ¿Qué sucede? Que en este caso yo tendría que colocar aquí que al hacer clic en bandera verde se muestre también el escarabajo. Porque si no, eh, después de haber acabado mi primera partida, cuando quiera volver a jugar ya no se va a mostrar el escarabajo puesto que va a estar escondido. Otra opción. Podréis utilizar Detener Todos. O simplemente detener otros programas en el objeto para que se detenga el movimiento del escarabajo. Cualquiera de estas nos valdría. ¿vale? Os lo muestro para que veáis cómo funcionaría. Nivel 1, vuelvo a hacer la trampa. Nivel 2 y veis que ya presiono las flechas y no lo puedo mover, puesto que este programa se ha detenido. Ya veis que cuando un programa está en ejecución tiene un aura amarilla alrededor y esta ya no la tiene. Si le doy a la bandera verde, vuelve a empezar el programa y vuelve a estar el aura amarilla. Bueno, pues esta sería una, una posibilidad con esto. Hay muchas más. ¿eh? Por ejemplo, podemos poner algún objeto en movimiento aquí y hacer que, poner aquí una condición, que si tocando ese objeto, pues también vuelva a la posición inicial. Bueno, hay muchísimas, muchísimas alternativas para aquellos alumnos que estén más avanzados o en el caso de que tengáis en general una clase que ya tenga conocimientos de Scratch. Pues, pues superiores a los que tendría una persona que nunca haya programado anteriormente. Bueno, eh, y os voy a enseñar ya un último, pro, un último programa y con esto vamos a acabar, eh, que es un simulador COVID, un simulador de virus, un simulador de expansión de virus. Este les suele resultar bastante entretenido y, bueno, podéis vincularlo perfectamente con el área de ciencias naturales. Y fijaos, el programa, este nos permitiría utilizar algo que todavía no os he mostrado, que serían los clones. Eh, en este caso, si quisieras hacer el programa eh, visualizando un vídeo que no sea este, sí tengo uno muy antiguo en mi canal de YouTube, como de hace dos años, pero lo tengo hecho uh, únicamente en inglés, aunque sí tengo la idea de, de hacer uno dentro de poco en castellano. Bueno, eh, para este programa, insisto, va a ser una simulación de expansión del virus. Vamos a crear simplemente un objeto con dos disfraces. El primer disfraz va a ser una bola verde, perdón, herramienta círculo, si presiono a Mayus el círculo va a ser, comple va a ser completamente regular, si no, pues me podría salir un óvalo. Bueno, como me interesa que sea regular, lo coloco aquí, herramienta de selección, que ahora me permite modificarlo, y lo coloco en el centro del lienzo. ¿Por qué esto es tan importante? Mirad, si yo coloco el círculo aquí, queda fuera de, del eje, el eje está aquí. Por tanto, si yo, por ejemplo, quiero hacer que este círculo, este es un, un ejemplo, ¿eh? a ver, voy a poner aquí una raya para que podáis apreciar todo bien. Esto se lo suelo enseñar yo a mi alumnado también en clase porque me parece importante. Fijaos, en este programa, en lugar de girar sobre sí mismo, puesto que no está colocado sobre el centro del lienzo, el giro es así que en determinados momentos podría resultarnos interesante hacer algo así. Pero en el momento en el que queréis que algo rebote contra los, los bordes y tal, esto nos va a beneficiar. Sin embargo, si yo esto lo coloco perfectamente centrado, vais a ver que el giro, esté en la parte que esté, es giro sobre su propio eje, que es lo que me interesa. Bueno, pues voy a eliminar esta rayita y ahora vamos a duplicar, y lo vamos a pintar de rojo. Rojo va a representar infectado y el verde va a representar sano. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a persona, porque esto va a representar una persona. Vamos a hacer más pequeña, para que haya bastante espacio, un poquito más grande, 60. ¿Y cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, esto obviamente no lo voy a usar. Lo que vamos a hacer es que se creen muchos clones de esta persona, que aparezcan por la pantalla, que apunten en una dirección aleatoria y que se vayan moviendo como si estuvieran pues, eh, en una ciudad. En determinado momento, pasados unos 3-4 segundos, va a aparecer una roja. Y esa roja, cada vez que alguien verde la toque, será infectada. Y así vamos a ver cómo se expande la infección. Eh, es un proyecto muy interesante y además nos da pie a crear posteriormente un juego, que el juego básicamente sería que nosotros controlemos una bola y que tengamos que evitar ser infectados. Pero bueno, vamos paso por paso. Yo lo primero que hago es esconder este objeto. Entonces, en apariencia, esconder. ¿Por qué? Porque este es mi objeto original, pero yo lo que voy a trabajar es con los clones. El objeto original va a permitirme crear el resto de clones, pero yo le doy a la bandera verde y no me interesa que se vea. Y ahora lo que voy a hacer es crear clones. Eso está en control. Lo tenemos aquí. Crear clon de mí mismo. ¿Cuántos clones quiero crear? Supongamos que quiero crear 10. Pues utilizamos repetir 10. No tendría sentido apilar 10 bloques como este. Sería muy poco profesional teniendo un bloque repetido en Scratch. Si yo le doy a la bandera verde, los clones se han creado, os lo garantizo. ¿Los podemos ver? No, no los podemos ver porque si el original estaba escondido, los clones también van a estar escondidos. Por tanto, voy a control y este es el único evento que no está en la categoría eventos, sino que está en control, que es al comenzar como clon. ¿Qué va a suceder al comenzar como clon? Pues esto es algo que hay que dialogar con los alumnos que dicen que se muevan. Bueno, antes de que se muevan, querré colocarlos en una posición aleatoria y antes de que se muevan desde su posición aleatoria, querré que cada uno apunte en una dirección, porque si todos apuntan en la misma dirección va a ser un poco, un poco extraño. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero va a ser, bueno, yo recomiendo que nos aseguremos de que el disfraz que tienen los clones es el de sano. Vamos a hacer que vayan a una posición aleatoria, que esto está en movimiento. Pero ¿cómo hacemos que apunten en posición aleatoria? Porque eso realmente no lo tenemos. Bueno, habría dos opciones. Podremos decir que giren un número aleatorio entre 1 y 360 grados o que apunten en una dirección aleatoria y observad, el máximo número al que puedo apuntar es 180 y el mínimo, aquí me sale 165, pero realmente sería el. perdón, menos 165 pero realmente el mínimo sería menos 179 por tanto este insisto este programa ya es cuando el alumnado esté más avanzado y quizá pues, para tercero de primaria sea complicado porque pues obviamente les cueste captar por ejemplo el asunto de los de los números enteros y tal bueno vamos a hacer que Apunten en una dirección aleatoria, entre menos 179 y 180, que son las direcciones que Scratch me ofrece, y después de esto, que se muestren. Vamos a probarlo. Si yo le doy a la bandera verde, aquí se crea cada clon. Si le vuelvo a dar, ya veis que aparecen en distintas posiciones. Cada uno está apuntando en una dirección aleatoria, lo que pasa que al ser un objeto tan regular, pues no se aprecia pero después de esto lo que vamos a hacer es que por siempre se muevan. Vaya, que no consigo cogerlo. Se muevan siete pasos y vais a ver que no está acabado, porque va a haber un problema. Se mueven pero no rebotan sobre la pared. Bueno, pues añadimos el bloque, si toca un borde, rebotar. Con esto ya hemos creado que todas estas personas se vayan moviendo por la pantalla. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, pues vamos a introducir a un infectado. El infectado va a ser mi, mi objeto original. Por tanto, dejamos esto un poquito a la derecha, que luego habrá que retocarlo. Y ahora vamos a introducir a mi objeto original. ¿Cuándo? Pues un par de segunditos después de que los clones hayan aparecido. Voy a ver que es muy interesante este programa. ¿Qué va a hacer mi personaje? Bueno, pues mi personaje, casi podríamos hasta copiar esto. Mi personaje se va a poner el disfraz de infectado, va a ir a una posición aleatoria, va a apuntar en una dirección aleatoria, se va a mostrar y se va a mover. Le damos a la bandera verde y a los dos segundos aparece un infectado. Ya veis que de momento el infectado no transmite su virus a nadie. No transmite su virus a nadie porque nosotros todavía no le hemos explicado a los clones, que son estos, cómo deben reaccionar cuando toquen el color rojo. Entonces, mirad. Eh, voy a poner esto de momento muy grande. Luego lo devolvemos a tamaño 60 para tener el color aquí bien accesible. Dentro de este bucle por siempre, además de moverse y, y si toca un borde rebotar, Vamos a poner que si, tocando el color rojo, para seleccionar este rojo, lo mejor es utilizar esta herramienta. No, mejor mejor aún, perdón. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer que si el color verde toca el color rojo, entonces pues ahora vamos a venir a disfraces para tener aquí el verde, volvemos al código y cogemos este verde que si el color verde está tocando el color rojo, que se infecten. Y entonces lo que van a hacer es cambiar disfraz a infectado. Le devuelvo el tamaño a 60 y vamos a probarlo. Ya veis que cada vez que alguien toca el color rojo, la infección se transmite. Y cuantos más infectados hay, pues más rápido se transmite la infección. Ya tenemos a todos infectados. Este sería el simulador. ¿Podríamos hacer más cosas? Sí, podríamos crear una variable que se llame infectados, que me permita contar el número de infectados. Por ejemplo, además de cambiar el disfraz a infectado, podemos sumar a la variable infectados 1. Que mi personaje también añada 1 a infectados cuando aparezca como infectado y que al principio de mi juego la variable infectados sea 0. De este modo... ¿Veis que van aumentando los infectados a medida que aumentan? Y bueno, podríamos poner aquí otra condición que sea si infectados igual a 11, los 10 clones más el original, detener todos. Eso sería una opción. Y lo que os comentaba de antes, eh, no me voy a detener mucho en ello porque nos estamos quedando sin tiempo y quiero dejar un espacio para las preguntas, pero si quisierais transformar esto en un juego... Sería añadir otro objeto, que sea por ejemplo una bola azul, vamos a hacer un poquito más pequeña, y esta bola azul, es muy sencillo el programa realmente, que por siempre vaya al puntero del ratón, por tanto yo, ya veis que la bola azul la muevo, y luego sería pues meter aquí una condición. Que si tocando el color rojo, por ejemplo, detener todos y el juego ha acabado. O cambiar el fondo a un fondo en el que ponga fin del juego, etc. Bueno, y, y nada, eh, esto es todo lo que os quería enseñar. Eh, son menos 10, así que me interesa dedicar un espacio para, pues para responder a comentarios. Eh, obviamente en Scratch hay múltiples, múltiples posibilidades. Es imposible mostraros todo lo que, todo lo que hay. Mi idea era hoy eh, mostraros algunos proyectos más sencillos, otros que tengan cierta complejidad para los que tratéis Scratch en secundaria o, bueno, o trabajéis con un alumnado que ya tenga conocimientos previos de Scratch. Y nada, ha sido un, un auténtico placer estar con vosotros. Así que, bueno, vamos a ver qué más preguntas tenéis y os voy respondiendo a todas ellas. Eh, saludos desde México, saludos desde San Juan, Argentina. Bienvenidos a todos y a todas. Hola a todos y a todas, donde puedo encontrar un repositorio de ejemplos para el alumnado de la ESO. Eh, María del Carmen, en mi caso, eh, ya te digo que en mi canal de YouTube, tengo proyectos más complejos y más simples. Y luego, dentro de los proyectos que tú labores, tú puedes graduar un poco la complejidad. Por ejemplo, en el de preguntas y respuestas, sin ir más lejos, que a priori es un proyecto sencillo. Eh, si ves el vídeo, claro, tú si los conocimientos que les pides que traten. Es conocimientos sobre matrices o conocimientos sobre eh, física, sobre química, pues ahí puedes tratar perfectamente temas relacionados con la ESO. O sea que, bueno, dependiendo de, de los contenidos que quieras tratar, lo puedes hacer. También en mi canal de YouTube, por ejemplo, tengo uno que no os he explicado hoy en este evento, pero que también lo tenéis ahí y también en el curso, que es cómo crear una presentación tipo PowerPoint en Scratch. Lógicamente eso se puede hacer sobre una temática relacionada con la ESO, con bachillerato, eh, incluso en la universidad. vamos, o sea, eh, son, Hay proyectos muy abiertos en los que, dependiendo de la temática que tú trates, lo puedes orientar a, a un nivel educativo o a otro. ¿Cómo se publica el proyecto? Por ejemplo, una, una plataforma de e-learning. Eh, para publicar el proyecto, una, una opción es publicar el enlace, o publicar la URL que previamente tienes que haber compartido el proyecto. Cuando te creas una cuenta en Scratch y... Eh, verificas tu dirección de correo electrónico, automáticamente ya arriba, cuando estés editando tu proyecto verás que hay un botón naranja en el que pone compartir. tú ahí, Al darle a compartir el proyecto, ese proyecto ya queda en la, en la plataforma de Scratch y lo que hay que hacer es compartir la URL. También tenéis un, un botón que pone eh, código insertado o embeber o código de enlace o algo así que si controláis un poquito de HTML lo que podéis hacer es directamente incrustar el proyecto ahí. Es decir, no que sea la URL donde yo pincho y me abra una nueva pestaña a Scratch, sino directamente que tengáis ahí el, el, el proyecto. Qué buena idea lo del laberinto, pero ¿esto qué es? Diego, ya vamos a estar subiendo la montaña. Gracias Diego, una pasada me tengo que ir. ¿Se podrían insertar vínculos externos como vídeos de YouTube o simuladores de física y química? Dentro de Scratch no se pueden eh, insertar enlaces. Es algo que, que se ha preguntado en muchas ocasiones y que creo que ya se ha propuesto en foros a los creadores de Scratch. Lo que pasa es que como quieren, yo creo que sea una, un entorno educativo, un entorno seguro, quieren prevenir que desde el propio Scratch se pueda, se pueda acceder a otras páginas que puedan tener un contenido que no sea apropiado para, especialmente para niños. Porque recordad que Scratch no es únicamente para adolescentes y para adultos, que también, sino que también es para niños. Entonces yo creo que ese es el motivo principal por el que... Eh, no permiten insertar una URL en el mismo, dentro del mismo proyecto, dentro de, del entorno de juego, digamos. ¿Estará disponible en vídeo para verlo más tarde? Porque tengo que marchar. Muchas gracias por tus explicaciones. Sí, eh, va, a estar, va a estar el vídeo en, en el canal de YouTube del Intef, por supuesto. Así que vais a poder visualizarlo siempre que queráis. Y de hecho, en el propio canal tenéis eh, el vídeo que grabamos en la edición número uno de... de del, del, del NUC, diseña tu proyecto educativo en Scratch y bueno, más o menos tratamos estos temas sí que expliqué algún proyecto distinto otros iguales que los he explicado hoy, pero vamos eh, muy bien explicado todo muchas gracias, muy claro e interesante eh, estará disponible en diferido bueno, ya te han respondido desde el Intef podrías dejarnos el nombre de tu canal por aquí muchas gracias, el rincón de primaria eh, creo que ya que ya lo han dejado al principio de Aquí lo tenéis, lo tenéis aquí proyectado, el rincón de primaria. Eh, Mari Carmen Millán Navas, gracias. Alejandro Orellana, gracias. Mirad, aquí el INTEF os ha dejado el, el enlace al canal de YouTube. Así que nada, podéis echarle un ojo. Tengo, tengo tutoriales en inglés y en castellano, lo suelo grabar siempre en los dos idiomas. Y tengo, tengo las listas de reproducción de todos los vídeos de Scratch agrupados. ¿Cómo agregamos un personaje hecho por nosotros? Si te refieres a un personaje hecho por vosotros... Eh, por ejemplo, dibujado en otra, en otra plataforma, como puede ser Canva o Bitmoji o algo así, lo que tendríais que hacer es colocar el cursor. Mirad, os voy a compartir pantalla otra vez y os lo enseño muy rápido. Eh, simplemente hay que colocar el cursor aquí encima, en Elige un objeto. Supongo que se está compartiendo la pantalla, entiendo que sí. Y tenéis cuatro opciones. Elige un objeto, que es de la, de la biblioteca Scratch, pinta un objeto, que tenéis un diseñador... Eh, de imagen, un diseñador gráfico que os permite hacer bastantes cosas. Sorpresa, que os añadiría algo al azar. Y el último es subir un objeto. Entonces, si añadís un objeto, que yo recomiendo que esté en extensión PNG, con un fondo transparente, para que, bueno, pues la calidad del proyecto sea mejor, pues ahí podéis subir un, un objeto sin problema. ¿Cómo agregamos un personaje hecho por nosotros? Y el sonido, igual. Vuelvo a compartir pantalla. Eh, para el sonido, el sonido viene incluido dentro de cada personaje o en el propio fondo. Por ejemplo, yo puedo hacer que este personaje reproduzca sonidos. Pues me vengo a sonidos y aquí lo mismo. En la lupa tenemos, elige un sonido, que es una amplia gama de sonidos dentro de la biblioteca de Scratch. Ya veis que hay un montón. Y vuelvo a tener, grabar un sonido con mi propia grabadora, es decir, puedo grabarme en ese mismo momento, puedo elegir un sonido sorpresa o puedo cargar un sonido. Y de hecho... Eh, hay otra opción más, que aquí en añadir una extensión tenéis texto a voz. Esto os va a crear, Lo podéis usar esto también para, para el proyecto que os he comentado sobre la conversación. Aquí en texto a voz lo que podéis hacer es escribir algo y al hacer clic en bandera verde lo va a reproducir a viva voz. En lugar de salir el bocadillo lo que va a hacer es hablar. No sé si, si oís el sonido, porque la verdad que no sé si os he compartido el sonido, pero vamos. Y luego podréis añadir distintos tipos de voces, de gigante, chillido, tenor. Y también podréis fijar el idioma. Si el texto lo escribís en inglés, pues lo suyo es elegir el idioma inglés, porque si no la pronunciación pues va, a ser, va a dejar bastante que desear. Así que espero haberte respondido, Alicia, a tu pregunta. Si tenéis alguna pregunta más os doy, os doy otro minutito y si no cerramos el, el evento que además lo vamos a cerrar exactamente en el tiempo que habíamos, que habíamos previsto. Bueno pues nada, eh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Nuevamente deciros que ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros, eh, haberos enseñado pues en el tiempo que tenemos tan limitado todo lo que he podido, espero que, que todos los contenidos que os proporciono a través del canal y a través del propio NUC os sean de utilidad y ya lo que os queda es poneros manos a la obra, llevar Scratch al aula, eh, crear las cuentas con vuestro alumnado y que se pongan a practicar porque vais a ver que es súper gratificante ver el progreso y la rápida evolución que tienen, que tienen nuestros alumnos y alumnas cuando, cuando entran en el tema de la programación y lo gratificante que resulta para ellos e indirectamente para, para nosotros como docentes. Así que nada, eh, un placer haber estado con, con todos vosotros y nada, ya sabéis que el NUC sigue, seguimos activos en las redes sociales y, y nos vemos pronto. Un beso, un saludo.